La plantilla básicamente lo que nos permite es tener una serie de canales predefinidos a la hora de trabajar. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho a la hora de mezclar, sobre todo para eh, mezclas externas, para terceros. Cuando me envían todas las pistas, lo primero que hago es introducir dichas pistas dentro de mi, dentro de mi sistema. En este caso yo utilizo Presonus Studio One y lo primero que hago es empezar a, re, bueno, a ubicar las, las pistas y a colorear las pistas para tener un, una visualización gráfica de lo que es, qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo predisposito enseñado o predefinido dentro de mi plantilla que cada cierto tiempo voy cambiando. Inicialmente tengo tres pistas que son tres pistas que están dirigidas a una salida que es totalmente distinta a la salida master. Estas pistas las utilizo para tener un track de referencia, porque en muchas ocasiones cuando realizo una mezcla y master para un artista o cualquier proyecto, les pregunto si quieren sonar como algún proyecto en concreto. Si en ese caso ellos me facilitan una muestra de audio o distintas muestras de audio sobre cómo quieren más o menos sonar, lo que hago es insertarlas dentro de estas pistas, de estas tres primeras pistas, y te realizar una escucha. Lo que puedo hacer es una comparativa AB simplemente haciendo un solo sobre esa pista o quitando el solo y escuchando el, el producto que yo estoy mezclando. Luego tengo una pista creada, que es un piano. Simplemente es para buscar tonalidades o buscar la escala de, de la canción en el caso de que lo necesite. Es tan sencillo como bueno, tener una pista en la cual tengo un piano que armónicamente pues me, me sirve como referencia. Luego, lo que tengo son cuatro pistas, que son cuatro envíos, en la cual tengo una reverb corta, una reverb larga, un delay, podríamos decir, normal, y un lo que denomino un Groove Delay, que es un delay que tiene pues una, una, un ajuste de tiempo distinto. Y, por lo más general, tengo también una aplicación eh, de efecto en su salida. Filtro, Chorus o lo que sea. Esto lo tengo por defecto, pero no quiere decir que, en función de las necesidades que tenga, no lo modifique. A continuación, empleo tres grupos que son básicamente el grupo de drums, pero lo tengo subdividido en tres partes distintas, en parte de graves, medios y agudos. Esto es porque, en función del, del tipo de producto que estoy mezclando, me interesa tenerlo todo muy bien diferenciado, todo muy bien separado y poder trabajar con, los, con las partes rítmicas o las partes eh, percusivas eh, de una manera totalmente diferente. Luego tengo un grupo de voz y dos grupos, que bueno, son dos envíos, que son dos eh, compresiones paralelas eh, con configuraciones totalmente distintas. Por último, en la salida master, como podéis observar, tengo distintos procesos que son los que actualmente estoy utilizando. Hay distintos tipos de compresores, hay distintos tipos de ecualizadores, hay distintos tipos de, de todo. En función de las necesidades que tengo con cada uno de los proyectos, activo y, evidentemente, ajusto cada uno de ellos. Hay mucha gente que me pregunta, qué cadena utilizas para masterizar? No tengo una cadena predefinida. Siempre tengo en mi cadena de máster es un analizador de espectros que me permite controlar frecuencialmente qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, es lo que os comentaba antes. Lo más importante es poder escuchar correctamente el material de audio. En este caso, lo que nos está permitiendo el, el analizador de espectros es tener una visualización, o sea, un apoyo visual a nivel frecuencial de lo que está sucediendo con nuestro material de audio. Lo mismo sucede con un medidor de nivel. El medidor de nivel lo que nos permite es tener una referencia visual en distintos tipos de, de, de medición, yo, por ejemplo, estoy utilizando el sistema de, de, de Trupic, por lo cual veo el pico y el RMS, pero podéis, por ejemplo, utilizar los sistemas el K12 o el K14, o, por ejemplo, se puede utilizar también el sistema R128. Actualmente estoy utilizando el sistema de lectura de Trupic Level. Luego, cuando tengo que leer el máster, sí que ya voy a un sistema de lectura de programa y es donde estoy leyendo eh, información básicamente de, de contenido Lowness. Sobre todo para ir a, a plataformas estilo Spotify, YouTube, eh, que evidentemente tiene una serie de invitaciones a nivel, a nivel dinámico. Aquí lo que tenemos es una representación gráfica. Estamos, tenemos un apoyo gráfico de qué es lo que está sucediendo con nuestro material. Súper importante el hecho de tener una buena caja, tener una buena sala y, evidentemente, tener un buen oído para poder percibir qué es lo que está sucediendo con, con tu material de audio. Hasta aquí podéis ver eh, cuál es la plantilla básica que yo utilizo. Espero que os sea de ayuda.